Buenas noches amigos y amigas. Eh, hoy día en el programa abordaremos nuevamente la situación de América Latina. Estoy en compañía de Andrés Salari y además de un invitado especial. Eh, estas últimas semanas han, se han caracterizado por noticias eh, vinculadas a la realización de la Cumbre de las Américas. Eh, Existe una, una respuesta desde América Latina muy firme, eh, muy respetable, fundamentalmente desde México, en torno a la exclusión de tres países que no serían invitados a esta cumbre. Pero además eh, América Latina se ha visto sorprendida por una información estremecedora, que tiene que ver con un presunto encargo de magnicidio del presidente Trump, Donald Trump, a Juan Guaidó eh, para eh, asesinar prácticamente al presidente Maduro. Eh, y además estamos en medio hoy día de una gran polémica, de una gran controversia en torno a la realización de la cumbre de las Américas y si sí, esa cumbre en definitiva, se realiza y en qué condiciones. América Latina, por lo tanto, está atravesando un periodo, como dirían los chinos, muy interesante. Eh, y De eso vamos a tratar hoy día con Leandro Morgenfeld, que será nuestro invitado para este programa, y, por cierto, acompañado de Andrés Salari. Alejandro, eh, perdón, Leandro Morgenfeld es un investigador eh, argentino, es miembro del CONICET, es eh, profesor y licenciado en historia, especialista y magíster en historia económica, tiene un, una larguísima... Eh, credencial académica, es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, dirige el grupo Estudios de Estados Unidos, coordina la publicación de libros eh, sobre Estados Unidos y América Latina, fundamentalmente revisando las administraciones de las presidencias, tanto de Obama, eh, Trump y, y ahora eh, Biden. Y entonces... Eh, Leandro nos ayudará a entender qué está pasando primero en América Latina, en un contexto post-pandemia, en, eh, en medio de la crisis del de, conflicto Ucrania-Rusia y en su relación con Estados Unidos. Pero primero... Eh, Leandro, te damos la bienvenida y quisiéramos hacer contigo primero un repaso sobre Nuestra América. ¿Qué está pasando primero dentro de Nuestra América para luego seguir conversando sobre la relación de Nuestra América con los Estados Unidos. Eh, bienvenido al programa, es un lujo tenerte acá eh, Leandro, eh, tus publicaciones eh, son muy valoradas en la comunidad académica y por supuesto en otras áreas eh, y gracias por aceptar esta invitación, estamos en, eh, también en compañía de Andrés que seguramente también eh, te saludará a continuación. Bueno, buenas noches. Eh, gracias por la invitación, tanto a, a, a Juan Ramón como a Andrés. Es un gusto estar en, eh, con ustedes en, en este programa. Eh, bueno, América Latina está en una situación bastante particular, muy distinta a la que imaginaban muchos agoreros de, de las derechas en la región. Se acuerdan el 2015 con el triunfo de Macri en la Argentina, con una serie de eh, eventos electorales en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, pronosticaban una inexorable restauración conservadora, ¿no? el fin de los gobiernos de la Marea Rosa. Y en realidad lo que estamos viendo desde el 2018, que ganó AMLO en México para acá, es una segunda ola progresista o de gobiernos también nacional populares o de izquierda, que tiene sus heterogeneidades, pero... Eh, sobre un proceso de rebeliones populares muy importantes que se dieron en Ecuador, en Perú, en Bolivia contra el golpe después de 2019 y en Chile fundamentalmente, ¿no? antes de la, de la pandemia, están llegando, llegaron al, al, al poder distintos gobiernos críticos o distintos candidatos críticos de las políticas neoliberales y de derecha que impulsaba Estados Unidos y que tuvieron entre el 2015 y el 2018 un avance, ¿no? La derrota de Peña Nieto en México, de Macri que no logró su reelección en el 2019 en la Argentina, ¿sí? De Piñera que perdió el poder en de la derecha en Chile y tenemos hace muy poquito el gobierno de Gabriel Boric, el caso de, de Perú, muestran que tenemos un mapa distinto al que imaginaban las derechas del continente y en los próximos días y en los próximos meses tenemos dos procesos electorales que tenemos que mirar con muchísima atención, que son la semana que viene, la primera vuelta, el 29 de mayo, en Colombia, donde el candidato Gustavo Petro encabeza todas las encuestas y tiene las mayores posibilidades de ratificarse si tiene que ir un balotaje en el mes de junio, lo cual marcaría un cambio importante, muy importante políticamente, porque Colombia ¿sí? en las últimas décadas funcionó como el alfil en las políticas represivas por parte de Estados Unidos en la región, y un tiempito después, el 2 de octubre, vamos a tener las elecciones en Brasil. Todas las encuestas indican que el triunfo de Lula sobre Bolsonaro es lo que se ratificaría en esas elecciones. De confirmarse estos dos resultados, estamos en un mapa de América Latina eh, totalmente distinto, como decíamos, al que se imaginaba hace tres o cuatro años. ¿no? Esto creo que es una buena noticia para la región, aunque también hay que decir que esta segunda oleada se da una coyuntura externa distinta, es decir, no tenemos el superciclo de las commodities que en los primeros años del siglo XXI permitió políticas redistributivas en los distintos países de la región. Es una segunda oleada que creo que hasta ahora está siendo menos profunda que la primera, un poco más temerosa, más, eh, más débil y más inestable. Si uno mira tres casos, ¿no? La, después de ganar y concitar tanta esperanza en sus países, el caso de Pedro Castillo en Perú, o el caso de Boric que acaba de asumir, o el caso de Alberto Fernández en la Argentina, muestran las dificultades de esta segunda oleada, y eso, a mi juicio, requiere que hagamos un diagnóstico un poco más profundo de los alcances y límites de la primera oleada, y que discutamos sin temor la necesidad de profundizar las transformaciones y no ser, más cautos, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, no hay que provocar yendo demasiado rápido, terminaron mostrando que le regalaron, o creo que le regalan la iniciativa política y la rebeldía a las ultraderechas, ¿no? Que no muestra ningún tipo de, de, de política cauta o ningún tipo de, de, de amanzamiento, sino que cuando ven debilidad del otro lado, van con todo, ¿no? El caso de Bolsonaro en, en Brasil, después del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff es un caso muy claro, pero lo observamos también, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Están emergiendo algo que parecía imposible en la Argentina, figuras de ultra, ultraderecha, derecha, ¿sí? como Javier Milei, que corren, digamos, eh, por derecha, incluso a los candidatos de la derecha tradicional, como Mauricio Macri y su alianza política, que se aprestan para intentar volver al poder el año que viene. ¿no? Esto lo planteo, es una opinión, pero me parece que la idea de que hay que ir más lento es una idea... Eh, contraria a lo que me parece que habría que hacer, me parece que habría que avanzar con las reformas, que habría que retomar la senda de la integración regional, recuperar instrumentos claves, ¿sí? como la ALBA, como la UNASUR, como la CELAC, avanzar hacia lo que no se pudo hacer, quizás o no se pudo completar en... En, en, al, a principios del siglo XXI, una unión monetaria, como plantearon algunos eh, gobiernos de la región, plantear cómo vamos a defender nuestros recursos estratégicos, ¿no? el planteo de AMLO y otros países de la región, de que hay que hacer, por ejemplo, una OPEP del litio, es decir, ese recurso estratégico que tenemos, discutir cómo se va a procesar, cómo se va a explotar, cómo se va a transferir tecnología para que podamos desarrollarlo en nuestros países, es fundamental hacerlo en forma coordinada, en toda la región. Así que creo que es un mapa político bastante interesante, un mapa cambiante, es muy difícil hacer prospectiva hoy en día en todo el mundo, es decir, imaginar qué va a pasar en procesos electorales que ocurren en, en cinco o seis meses es, es muy difícil, pero me parece que estos tienen que ser los lineamientos que tiene que, que seguir la región y tenemos algunos indicadores importantes, vos lo mencionabas recién Juan Ramón, la posición del de presidente de México, es decir, una posición soberana, es decir, no vamos a participar en la cumbre de las Américas, si hay exclusiones, que además después la secundó el gobierno de Bolivia, el gobierno de Honduras, los países de CARICOM, también hubo fuertes críticas a Estados Unidos por parte de Boric o Alberto Fernández, me parece que es un indicio de hacia dónde podrían confluir los distintos gobiernos progresistas, nacional populares o, o de izquierda del continente. Leandro, te introduzco un elemento más al debate, <coughs> perdón, a ver, para vos a dónde, para dónde salís. Yo siento que hay una, siento que hay un electorado en América Latina y te diría en el mundo occidental desideologizado, que no está votando, que no quiere decir que si vota a Bolsonaro en Brasil haya un 50% de fascistas que apoyan esas ideas, o que si votan a Petro o a Boric haya un 50% de colombianos o de chilenos que apoyen a la izquierda. Siento que hay una gran crisis de representatividad y que lo que la gente está buscando, dependiendo de dónde viene la historia política contemporánea de cada sociedad, son políticos rupturistas, en mayor o menor medida. ¿no? Que está, estamos, estamos viendo que pueden ser de centro izquierda o de centro derecha o de ultraderecha. AMLO, AMLO rompe con un statu quo de México por centro izquierda, Bolsonaro lo rompe por centro derecha, Macri en su momento lo rompe por, por la derecha y ahora en Argentina parece que Miley lo, lo puede llegar a romper por la ultraderecha. Y como vos decías, Petro lo rompe por la centroizquierda parece que lo va a romper en Colombia, Pedro Castillo lo propio, un político totalmente desconocido en Perú. Que, ¿Para dónde te dispara este, este elemento que, que te agrego de sociedades desideologizadas, cansadas de los políticos tradicionales, que buscan más que una salida ideológica, un político que rompa con lo tradicional. Sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Algunos dicen, bueno, producto de la pandemia, en los últimos dos años están perdiendo los oficialismos. O alguien que acaba de ganar asume y rápidamente ve cómo se licúa sí, perdón, su caudal político. Perdón, sí. pero viene antes de la pandemia. Por eso, no, sí, no. por eso te iba a decir. eso es Un análisis que me parece más superficial: es decir, bueno, como hay una situación de pandemia y hubo una catástrofe económica social desde el 2020, están perdiendo los oficialismos. Coincido con vos, este es un proceso que viene antes, tuvo tres capítulos, si querés, muy importantes, en el que llamaron la atención de todo el mundo en el 2016. El triunfo del no, ¿sí? en el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia, el triunfo del Brexit ¿sí? en el Reino Unido de Gran Bretaña, y el triunfo, para muchos sorpresivo, de Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2016. Tres sucesos del 2016 que prendieron las antenas en todo el mundo porque no era algo que preveían las encuestas, y de distinta manera políticos outsiders rompieron, digamos, el statu quo. Es como vos decís, esto es un proceso que viene antes de la pandemia, a mi juicio tiene que ver con las múltiples crisis que se están profundizando en esta etapa del capitalismo, me parece que tenemos que discutir el capitalismo, que los medios del sistema quieren que discutamos cosas superficiales, pero lo que se están agudizando son las crisis del capitalismo, Dos, por mencionarlas, bueno por las más importantes, hay múltiples, ¿no? Una es cómo se están profundizando las desigualdades. Estamos en un mundo cada vez más desigual, donde el 1% de arriba tuvo superganancias, incluso durante los dos años de crisis de la pandemia, y los de abajo cada vez tienen menos. Esto genera permanente frustración y los de abajo ya no ven la posibilidad, como en la etapa de los estados de bienestar, o en décadas anteriores del siglo XX, de la posibilidad del ascenso social. Esto trae más descontento, trae más migraciones, trae más reacciones contra esas migraciones, y esto es un caldo de cultivo para estallidos sociales o malestar que se traduce en este descrédito del sistema político. También la crisis que tiene que ver con la situación medioambiental. Estamos destrozando nuestro planeta, y nosotros de este lado tenemos que vincular esa situación que genera en muchísimos jóvenes una enorme bronca ¿m? con eh, la capacidad destructiva que tiene el sistema capitalista en el que estamos inmersos y cómo eso afecta en forma distinta a los países centrales, que son los que provocan este desastre medioambiental, y los países, sobre todo América Latina, donde sufrimos estas políticas extractivas por parte del imperio. O sea, esas dos crisis sistémicas la incapacidad de ver cómo se sale de esas crisis, la incapacidad que también tenemos que hacer nuestra autocrítica, tenemos nosotros de generar un horizonte de eh, una utopía, digamos, no capitalista, una utopía socialista, aunque se plantee desde algunos países de la región de América Latina, es lo que genera que ese malestar que hay lo canalicen candidatos, movimientos políticos que no son los tradicionales. La, el debate que tenemos que dar es que no lo hagan los Trump, no lo hagan los Bolsonaro, no lo hagan los Millet, no lo hagan los, Depe, los Le Pen. Es decir, que la salida no sea de esos sectores de las oligarquías y las clases dominantes que se presentan como antisistemas, pero en realidad son los grandes beneficiados de este sistema. Que atacan a la política en general, que atacan lo, al Estado, ¿sí? que atacan a las políticas redistributivas, a un tipo como Trump. Que cualquier política meramente reformista, socialdemócrata, o que plantea que el Estado tenga que tener una participación, una injerencia mayor en la economía, las tildan de comunistas, socialistas, y eh, se combatan como si estuviéramos en la etapa de la, de la Guerra Fría. Entonces me parece muy importante que los sectores progresistas, de izquierda, nacional, populares, demos el debate, recuperemos la rebeldía, ¿no? la rebeldía históricamente, en el siglo XX, viene de los sectores de la izquierda, de sectores de los oprimidos. Bueno, estamos en un momento donde quizás por cierta, por cierta cuestión temerosa nuestra de, de, de, de no provocarlos, le estamos en algunos casos regalando esa rebeldía a sectores muy reaccionarios, que son reaccionarios en lo económico, pero también son reaccionarios en lo social. Hoy estamos viendo incluso en Estados Unidos que se está volviendo a discutir sobre el derecho al aborto, ¿no? Y esto, el derecho de las minorías, y esto que parecían derechos ya conquistados, ¿sí? hay, una, hay una vuelta atrás también desde el punto de vista de, de los derechos conquistados muy importantes. Ni hablar de los derechos sindicales, ¿no? ni hablar de los derechos de las clases populares, de, de los de trabajadores. Androja. Es decir, esto, este tema me parece que hay que ponerlo en la agenda porque lo que vos decís, el descrédito sobre la política en general y, lo, y sus representantes, es algo muy preocupante porque en muchos casos, insisto, es un discurso antipolítico, que lo canalizan los sectores más reaccionarios. Tenemos que ir ya a un primer corte. Juan Ramón, me parece que Leandro nos está planteando algo muy interesante y que yo lo resumiría, a ver qué me dice Juan Ramón desde los estudios, que además es un hombre de la política, que eh, desde la izquierda, Juan Ramón, nos hemos, nos hemos transformado en parte del sistema, algo que antes cuestionábamos y de alguna manera las sociedades perciben, después de por lo menos... Procesos, eso siento yo de procesos progresistas en América Latina, a, mu, a gran parte de esa centroizquierda como parte del sistema y quienes, y quienes ahora levantan una bandera de antisistema son en muchos casos líderes de ultraderecha. Sí, lo, lo que pasa es que la izquierda en, en América Latina está respondiendo a la sombra del hueso y no al hueso. La izquierda no está respondiendo estructuralmente a la crisis del capitalismo, sino a las debilidades de la gestión y eso confunde a la gente. Cuando la gente cree que se va a modificar ¿no es cierto? la gestión pública, ¿ah? la gente está entendiendo que esa es como la revolución y, y en realidad estamos... Entrando a la trampa, ¿no es cierto?, que nos tiende el capitalismo con todo su discurso medioambientalista, con los enfoques sobre, ¿no es cierto?, posmodernos de los derechos humanos, etcétera, etcétera. El, el tema de fondo que hay que, que hay que discutir, que hay que colocar, como dice Leandro, es la crisis del capitalismo y cómo esa crisis del capitalismo nos está llevando ¿no? al naufragio de la humanidad. Bueno, entonces, hacemos un breve corte, eh, Andrés, Leandro, eh, para volver y hacer un repaso ya de la relación entre América Latina y Estados Unidos en un momento de convulsión. Gracias. Estás viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Segundo bloque en esta coordenada sur que, como siempre, les proponemos desde nuestra Avia Ayala. Estamos charlando con Leandro Morgenfeld en Buenos Aires, un especialista en las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, pero también entre Estados Unidos y América Latina, y, en, y en, en Estados Unidos en sí mismo. Yo decía, me quedaba, decía en el corte, le comentaba que me quedaba pendiente preguntarle, antes de adentrarnos en el vínculo de Washington con América Latina, estoy seguro Leandro nos daría para hacer programa durante más de un año, todos los domingos, pero bueno, eh, estamos charlando este ratito que nos da la oportunidad acá, esta ventanita, y preguntarte de lo que veníamos charlando justamente, y muy breve, si te parece que Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos y después ya nos adentramos en lo que tiene que ver el vínculo de Washington con América Latina. Sí, para contestarte esto rápido, digamos, después de la toma del Capitolio de enero del año pasado, de, parece que fue hace un montón, 2020, ¿no? Perdón, parece que fue hace un montón, pero fue hace poco más de dos años, muchos dijeron, bueno, ya está, el trumpismo terminó. Y sin embargo, Trump sigue siendo el político mejor posicionado en el partido republicano. Durante todos estos días fue apoyando distintos candidatos republicanos en las internas de ese partido, porque recordemos que el 8 de noviembre hay elecciones de medio término, y es muy probable que el Partido Demócrata pierda el control del Congreso. Bueno, para contestártelo rápidamente, hoy Trump encabeza todas las encuestas entre los republicanos para volver a ser candidato a presidente en el año 2024. Falta mucho, pero lejos de haber desaparecido, sigue siendo una figura clave en el Partido Republicano. Así que eh, creo que tenemos Trump para rato. Nosotros... Acabamos de terminar un libro hace pocos meses que se llama justamente El legado de Trump en un mundo en crisis, que coeditaron siglo XXI y Claxo, que lo vamos a estar presentando el 9 de junio en, en México, en la conferencia que organiza Claxo. Es un libro que es de libre descarga, está impreso, eh, se puede conseguir en papel, pero se puede descargar gratuitamente en, la, en el sitio web de de Claxo, y justamente recorre los cuatro años de presidencia de Trump, pero también piensa qué es lo que nos deja Trump en la política de Estados Unidos y a nivel global. Eh, Leandro. A Miami, a Miami, Juan Ramón, a Miami, que yo tenía idea de irme a vivir, parece que no va a ser posible todavía. Bueno, estás condenado a sufrir en Argentina, <ríe> querido Andrés. Eh, Leandro, eh, ahora veamos cómo, cómo abordamos la relación Estados Unidos-América Latina, la, esta, esta es una relación muy compleja, difícil, controvertida, históricamente, eh, yo diría, eh, controvertida, ¿no? Eh, y hoy día, se, re, se reactualiza eh, este, este, este debate a partir de la cumbre de las Américas. En realidad, podríamos decir que cada tres años se reactualiza este, este debate sobre la relación Estados Unidos-América Latina. Hay unos que piensan que Estados Unidos no atiende suficientemente a América Latina. Hay otros que son más modestos y dicen que América Latina ocupa... Eh, naturalmente el patio trasero y por lo tanto posee un perfil bajo para los que deciden la política en, en, en Washington y hay otros que particularmente yo sostengo que nunca América Latina ha dejado de ser más importante que ahora para los Estados Unidos. A ver, eh, desde tu perspectiva, Leandro, ¿cómo, cómo ves esta relación Hoy, a la luz de la cumbre de las Américas, a la luz del conflicto Estados Unidos, eh, a la luz del conflicto Rusia Ucrania, ¿cómo estás viendo esta complejísima relación entre Estados Unidos y América Latina? Bueno, Juan Ramón, como bien vos sabés, voy a empezar por lo último, ¿sí? América Latina es estratégica para Estados Unidos. Los que nos quieren bajar el precio son los que nos dicen no confronten, somos irrelevantes, América Latina es insignificante, no mueve el amperímetro en Estados Unidos, y coincido con vos en que es exactamente lo contrario, es decir, la pretensión de Estados Unidos de seguir siendo una potencia a nivel global, para eso necesita subordinar a lo que ellos consideran como su... Natural patio trasero, es decir, su área de influencia donde nadie se la puede disputar. Antes de meternos en la cumbre, que se va a hacer ahora en junio, que es fundamental, me parece que hay que caracterizar en qué momento del mundo estamos. Para decirlo rápidamente, ¿sí? creo que estamos en un momento de transición hegemónica a nivel global, con muchos hechos importantes, pero dos claves. Tenemos un declive de Estados Unidos, empezó en los 70, pero se profundizó después de la crisis del 2008. Tenemos un claro ascenso de China y eso reconfigura el mundo, tanto el mundo de la post segunda posguerra como el mundo de la eh, posguerra fría, es decir, los años 90, el consenso de Washington, donde Estados Unidos pretendía ser la potencia unipolar, donde Fukuyama ¿no? nos dijo es el fin de la historia, ganó el capitalismo, ganó Estados Unidos, se terminó la cosa. Bueno, muchos discutimos desde ese momento con Fukuyama y sus ideas, pero hoy está muy claro que hay un mundo distinto al que había a fines del siglo XX, en ese proceso de transición hegemónica yo veo que puede haber tres escenarios posibles, todos preocupantes, una transición clásica, es decir, baja a Estados Unidos y es reemplazado por China, como ocurrió en los últimos siglos, cada más o menos 100 años, ahí el debate si ese, esa transición va a ser con una confrontación, una guerra mundial, como ocurrió en las veces anteriores, o puede ser pacífica dado el nivel de interrelación económica que hay en el mundo, distinto a los de la etapa de las dos guerras mundiales o de las guerras napoleónicas. Segundo escenario, que no vayamos a un reemplazo hegemónico, sino que vayamos a una coexistencia, una bipolaridad de Estados Unidos y China. Claro que es una bipolaridad distinta a la de la Guerra Fría, por muchas razones que ahora no podemos por tiempo explicar, pero si vamos a un mundo donde hay dos grandes espacios que tienen que convivir, o un tercer escenario, que vamos a un mundo mucho más multipolar. Y ahí tenemos que observar, eh, agrupamientos como los BRICS, el entendimiento que en el marco del conflicto de Ucrania está habiendo entre Rusia, China y la India, que muchas veces los medios occidentales, ¿sí? los medios liberales, globalistas, tienden a mostrar que el mundo es Estados Unidos, sus aliados europeos y Japón. Y si uno observa el mundo, en realidad va a ver que tres de las principales potencias están actuando un poco en tándem y no justamente alineadas con Estados Unidos. En el marco de ese mundo en transición, de ese declive de Estados Unidos, de esa crisis del multilateralismo, hoy la, OE, la ONU se muestra absolutamente impotente para resolver incluso que se cumplan sus resoluciones mayoritarias. Si se vota todos los años, todos los países, menos Estados Unidos y Israel, que se levante el embargo contra Cuba, pero la ONU no tiene manera de forzar a Estados Unidos a cumplir con esas resoluciones, o que se termine la situación de ocupación colonial de las Islas Malvinas en el caso del Atlántico Sur, ¿sí? o forzar una salida negociada y pacífica de la crisis de Ucrania. Es decir, tenemos entonces un mundo que tiende a ser más multipolar, donde a Estados Unidos le cuesta ejercer su dominio, tenemos una crisis del multilateralismo y frente a eso tenemos un cambio en Estados Unidos, se fue Trump con una política, si se quiere, mucho más eh, de ruptura con el orden del globalismo multilateral, es decir, de imponer a Estados Unidos por la fuerza en forma bilateral, y un Biden que parecía que iba a volver a la estrategia de Obama, es decir, volvamos a sostener el globalismo eh, unipolar, ¿sí? pero apelando al multilateralismo. Por eso la Cumbre de las Américas en esa estrategia parecía algo como muy importante, porque Obama trató de usar estas cumbres después de la histórica derrota de Estados Unidos en Mar del Plata, el proyecto del Alca Bush, es decir, ese rechazo que tuvo de los países del Mercosur, de Venezuela, Evo Morales, me acuerdo que estuvo en Mar del Plata, todavía no había asumido como presidente, pero ese bloque que después conformó el ALBA, el Mercosur ampliado, etcétera, que derrotó el proyecto hegemónico, estratégico, imperial de Estados Unidos, Obama después trató de usar las cumbres un poco para mostrar que podía haber otra relación con los países de la región. Bueno, lo que estamos viendo con Biden, a pesar de que fue el vicepresidente de Obama durante ocho años, es que le está costando muchísimo a Estados Unidos incluso ejercer el dominio en lo que ellos consideran su patio trasero. Y esto creo que tiene tres o cuatro explicaciones. Primero, la creciente presencia económica de China, que es hoy el primero o segundo socio comercial, prestamista e inversor de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Estados Unidos no tiene mucho, desde el punto de vista económico, salvo a países como México, que tienen más relación obviamente económica con Estados Unidos, no tiene mucho para ofrecer en la región. Segundo, por lo que decíamos en el primer bloque, es decir, muchos gobiernos alineados con Estados Unidos fueron derrotados y entonces tenemos un mapa político eh, mucho menos alineado con Estados Unidos. Tercero, por las necesidades internas económicas de Estados Unidos derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, es decir, necesita petróleo. Y por eso vimos que esta semana se empiezan a levantar algunas sanciones contra Venezuela y la posibilidad de volver a comprar petróleo venezolano, que hoy es muy necesario para Estados Unidos por el aumento del precio del crudo y eh, la dificultad para obtener, eh, digamos, eh, energías estratégicas. Y cuarto, y esto también hay que decirlo, por las necesidades electorales del de propio Biden. Este año en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, Hoy el Senado está empatado, 50 y 50 senadores, define la vicepresidenta Kamala Harris. Esa mayoría muy endeble que tiene el Partido Demócrata es muy probable que la pierda en noviembre. Hay elecciones en la Florida y Marco Rubio, ese senador ultraconservador por la Florida, que es el que determina la política más agresiva contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, es el que estuvo detrás del empoderamiento de Juan Guaidó, el que intentó la invasión, se acuerdan, en el 2019 ahora se conoce también un intento de magnicidio contra eh, Nicolás Marú, es decir, esta salida militar que exploró Trump en Venezuela, que por suerte no se, pudo, no se pudo concretar, tiene que ver con esa figura clave que es el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, y su intento de ser reelecto en noviembre de este año. Bueno, Biden un poco le regaló esa iniciativa y acaba de decir, la representante del Departamento de Estado hace algunos días, que no se iba a invitar a los países que no eran democráticos, ¿no? Y planteó la exclusión de tres países, algo absolutamente anacrónico, algo que además revela la hipocresía de Estados Unidos, permíteme decirte, hace poquitos días hizo la cumbre del ASEAN en Washington, donde hubo muchas dictaduras de países asiáticos reunido con Estados Unidos, es decir, para competir contra China, y no dijo una palabra sobre democracia o derechos humanos el comunicado oficial del gobierno norteamericanos. Sabemos que la defensa de los derechos humanos, de la democracia, es históricamente una excusa para el injerencismo de Estados Unidos en distintos países de la región. Se hizo, recordémoslo, muy bien, eh, Juan Ramón, el caso del golpe contra Evo Morales eh, en, en el 2019 en Bolivia. ¿no? Bueno, esta doble vara de Estados Unidos ¿sí? generó, por suerte, una reacción muy interesante por parte del gobierno de México, de muchos gobiernos de la región, y esto demuestra que hay un camino para América Latina para pararse desde otro lugar frente a Estados Unidos. Leandro, me quedo con un poco la, la primera parte de tu exposición y se me disparaba la siguiente reflexión interna. Eh, me parece que estamos atravesando un momento de la humanidad donde hay, por ahí lo hablábamos un poco en el primer bloque, mucha falta de esperanza ¿no? en la gente y esto eh, está mostrando la irrupción de de corrientes políticas eh, o, de, o de espacios outsider de la política, etcétera, etcétera. En este planteo geopolítico que vos planteás, valga la redundancia, por ahí te corro un poco de la geopolítica. ¿Dónde, dónde podemos encontrar la esperanza? Porque vos, vos planteás un escenario de una disputa entre China y Estados Unidos que... El, es lo que evidentemente está sobre la mesa y sobre la agenda. A mí no me genera esperanza que China se imponga a Estados Unidos, porque me parece que más, más que una discusión de estados, yo siento que vivimos bajo una dictadura del mercado. Me parece que los mercados están por sobre los estados, y veo que, que nuestras sociedades también están imbuidas como por patrones culturales, que más allá de que China se pueda imponer a Estados Unidos, o lo que suceda con Rusia, parece que en términos sistémicos iríamos todos hacia un mismo lugar de, de hiperconsumismo, ¿no? Y está buenísima, sí Andrés, la pregunta, porque esto, esto ¿dónde genera... ¿Dónde encontramos la esperanza? Está, está buenísima la pregunta porque hay muchos, incluso compañeros nuestros del amplio mundo, digamos, del progresismo, de las izquierdas, de, de los gobiernos nacional populares, que tienen, centran sus esperanzas en, bueno, para tomar distancia de Estados Unidos, abracémonos con China, ¿no? Y yo creo que eso es un problema también, y vos lo estabas diciendo, pero un escenario donde haya más multipolaridad, un escenario donde Estados Unidos ya no pueda ejercer su hegemonía sin contrapesos, es un escenario más favorable para la región. Ahora, con eso no alcanza, sí, sí, es condición sí, necesaria, sí. pero no suficiente. Falta que nosotros coordinemos nuestras políticas para construir una patria grande que en todos los órdenes que podamos discutir pueda establecer políticas que generen esperanza. Y yo ahí tengo un matiz, si querés, con lo que decía Juan, Juan Román en el bloque anterior. Me parece que nosotros tenemos que unir las distintas luchas, sin comparar, digamos, estrategias de división que vienen de otros países. Pero nosotros tenemos que unir la lucha denunciando esto que decíamos, que el capitalismo es el problema que genera las desigualdades, el imperialismo, tenemos que discutir esas dos cuestiones, porque si no, no podemos entender la historia de América Latina, es fundamental ¿sí? una perspectiva anticapitalista, socialista, pero también antiimperialista, unidas, y también tenemos que unir esas luchas con las demandas medioambientales, con las demandas por ampliación de los derechos sociales, de los derechos humanos, para no regalarle esas conquistas y esas luchas justamente a los sectores de derecha. Justamente nosotros tenemos que unir, me parece, todas esas luchas para plantear que, como decíamos, ¿se acuerdan en el Foro Social Mundial a principios del siglo XXI? Otro mundo es posible. Como dijimos cuando dijimos no al ALCA, otra integración es posible. Me parece, Andrés, y coincido con vos, que para generar de nuevo un escenario de esperanzas tenemos que, por un lado, redoblar la crítica y explicar cuáles son las causas profundas, cuál es el capitalismo lo que está llevando, o sea, es el capitalismo lo que está llevando esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿sí? no son las cuestiones menores o las cuestiones superficiales que en general se discuten en los medios, por un lado explicar esa crítica, pero del otro lado generar un escenario de futuro, un escenario de esperanza qué sociedades queremos, eh, queremos construir, porque si no algo que vos dijiste recién, eh, la redistribución, que fue muy importante, fue fundamental ¿sí? en los primeros años de esta década, generó conciencias en muchos casos de consumismo. Y cuando no tuvimos la coyuntura económica del superciclo de las commodities para seguir por ese camino, muchos de esos sectores terminan después votando a candidatos contra, y sin entender que justamente esa redistribución se pudo hacer por gobiernos que reflejaban una correlación de fuerzas que se construyó desde las luchas populares en casi todos los procesos políticos en América Latina. Entonces, volver a juntar, por un lado, la crítica con la esperanza de qué mundo queremos construir, me parece que es fundamental. Y muchos jóvenes que se preocupan por los problemas de desigualdad, porque lo, son los que más sufren, ¿sí? o muchas mujeres de los movimientos feministas, están pensando también en algo que, Quizás de la izquierda y del marxismo se planteó históricamente, pero no se planteó tanto, que es el problema eh, medioambiental. Yo entiendo que a veces eso se eh, acciona o se utiliza ¿sí? como cuña, como elemento de visión, y que no es lo mismo en los países centrales que en los países de América Latina, que tenemos todavía que desarrollarnos muchísimo, que tenemos que hacer que millones de personas tengan la, la posibilidad de consumir, porque si no estamos discutiendo un problema de consumismo de un sector de la sociedad pero hay un sector que ni accede al consumo de alimentos, de posibilidades que eh, sean básicas para la recreación de sus vidas. Entonces tenemos que discutir la hipocresía de los países centrales, ¿sí? que plantean las cuestiones medioambientales, pero todo el problema queda en el tercer mundo y no se discute en forma global cómo se hace para que esa transferencia de recursos desde América Latina, desde África y desde Asia hacia los países centrales histórica de los últimos siglos se revierta. Y eso lo tenemos que hacer al mismo tiempo que pensamos estrategias de cómo vamos a cuidar los bienes comunes de la tierra que el capitalismo está destruyendo. Me parece que hay que hacer confluir todo eso y pensar horizontes de utopías hacia donde caminemos, porque si no, se siembra la desesperanza, se siembra el individualismo, se siembra el consumismo y desde ahí es muy difícil construir en política otra correlación de fuerzas. Ahí, eh, Juan Ramón, Juan Ramón sí. esto es un despelote, yo te paso la pelota a vos en el estudio de Avia Ayala y resolvé como puedas. No, no, no, eh, yo creo que lo que has planteado me parece eh, un dilema absolutamente claro, comprensible, ¿no es cierto? Primero, eh, ¿qué pasa por esto? por esto de, del alineamiento de nuestros países y nuestras sociedades a un modelo de dominio global. ¿Vamos a pasar de la, linea, de la subordinación a Estados Unidos a la subordinación a Pekín? Eh, este, este es, ese es un tema que hay que discutirlo. Eh, si, si vamos a pasar, ¿en qué condiciones? Y si es que realmente vamos a pasar. Yo creo que hay el dilema entre la geopolítica y el existencialismo. Heidegger seguramente te va a agradecer desde la tumba, querido Andrés. Pero aquí yo creo, antes de, de pasar a un corte, quisiera que volvamos a reflexionar sobre lo que se puede llamar la tercera vía, ni Estados Unidos ni, ni China. La tercera vía somos nosotros. Es decir, no hemos logrado explorar nuestras suficientes capacidades, potencialidades que tiene América Latina y el Caribe, precisamente a la luz de la dependencia secante del dominio hegemónico norteamericano que nos ha hecho perder la perspectiva de saber quiénes somos, en qué lugar del mundo vivimos y cuáles son esas, esas capacidades. Bueno, entonces eh, yo los invito a Leandro a Andrés y a los, a los compañeros, que nos vayamos a un breve corte y volvamos a poner sobre la mesa qué América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, quisiéramos para enfrentar esta transición eh, geopolítica que ha planteado Leandro al principio. Estás viendo Avia Ayala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Ayala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias. Volvemos nuevamente a este interesantísimo debate existencial y geopolítico. América Latina se alinea con Estados Unidos, sigue dependiendo de Estados Unidos, seguimos siendo el patio trasero con la OEA como Ministerio de Colonias, con el Comando Sur como el Gendarme Militar que va a controlar y vigilar nuestro comportamiento o nos alineamos con eh, la potencia emergente eh, con, con China. Mi perspectiva es ni con uno ni con otro. Mi, mi, mi, mi reflexión parte de pensar América Latina y el Caribe con una identidad propia, esto de construir un nosotros en medio de este gran drama geopolítico y abordar esta construcción, nosotros, colectiva, plural, desde los pueblos, en la, en la, en la, en la perspectiva, ¿no es cierto?, de eh, pesar en el mundo, de ser interlocutores en el mundo. Y, y esa perspectiva está, tiene que retroalimentarse desde las épicas, históricas a, a través de las cuales se ha tratado de lograr autonomía, independencia, soberanía, sino de qué serviría la lucha de Tupahamaru la lucha de Tupac Katari, de qué servirían las luchas de la independencia de, de Sucre, de Bolívar, ¿no es cierto? de San Martín, de O'Higgins, de qué servirían las luchas antiimperialistas en el siglo XX, ¿ah? de, eh, de, de, de Sandino o de nuestros grandes próceres. No, no, no, no tendría sentido, no honraríamos esa búsqueda de construcción de nuestra América independiente, autónoma y soberana. Hay que darle sentido histórico a esas luchas, hay que darle contenido contemporáneo actual a esas luchas y yo comparto plenamente el imperativo de colocar en el centro de la construcción de América Latina el antiimperialismo el anticapitalismo y fundamentalmente también creo que es importante una lucha anticolonial porque tenemos unas oligarquías eh, cuyo, cu, cuyo racismo no se ha desmontado desde hace 500 años. Hay estos son los grandes campos de lucha que nos van a permitir, seguramente, despegar como una región. Esto de ser, de ser, de que seamos alguien en el mundo, pasa, creo, por esos imperativos. No sé cuál es tu opinión, querido Leandro y Andrés. Absolutamente, Juan Ramón, coincido. Y en el año que viene se van a cumplir 200 años de la doctrina Monroe, Estados Unidos, después de 10 años de lucha, ya que estás hablando de las luchas anticoloniales, de luchas en Hispanoamérica por las independencias, ¿sí? Estados Unidos no se metió, no apoyó, y recién en 1823, cuando vio que la suerte de España estaba un poco echada, planteó la doctrina Monroe que dice básicamente America for the Americans, América para los americanos. Pero no está pensando en todo el continente, sino que está pensando en el sentido que tiene la palabra en inglés, que es América para los norteamericanos. Este es nuestro patio trasero, este es nuestro continente. Es decir, la política de Estados Unidos en los últimos 200 años es en nuestro continente, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, no se van a meter ninguna potencia extremiférica. ¿sí? Primero fue echar a España, después fue echar al Reino Unido, que tenía en América del Sur intereses económicos muy importantes, y después en la Guerra Fría, Rusia, y ahora dice el enemigo en la región, es China. Bueno, nosotros, como dijo Bolívar muy poquito después, tenemos que construir la patria grande y tenemos 200 años de historia con avances y límites. Martí, hace un, unas décadas después de Bolívar, planteó la necesidad de pensar a nuestra América, no dejar de pensarnos con los anteojos, con los análisis de eh, los académicos, de los políticos, de los periodistas de Estados Unidos y de Europa que se replican acríticamente muchas veces en la región, y pensarnos nosotros con nuestra importancia, por nuestra propia historia, la importancia de esta genealogía que hacías vos recién, Juan Ramón, de nuestras luchas, de nuestros próceres, de nuestros movimientos, y no pensarnos como con esa mentalidad colonial. Hay muchos dirigentes de las derechas de la región que están aspirando a posicionarse eh, con Estados Unidos en la OEA, ¿no? lo que el Che Guevara dijo ya hace 50 años, es un ministerio de colonias. De Estados Unidos. La sede de la OEA queda a escasos metros de la Casa Blanca. Como dijo AMLO hace poco, nosotros tenemos que dejar de prestar atención a la organización de Estados americanos dirigida por Estados Unidos o por sus, eh, por sus títeres, en este caso Almagro, el uruguayo Almagro, ¿no? que fue partícipe ¿sí? en los procesos de desestabilización contra el gobierno de Venezuela, tuvo una, una acción bochornosa en el golpe de Estado del año 2019. En Bolivia, tenemos que dejar un poco de mirar a la OEA ¿m? y tenemos que volver a construir las herramientas, los espacios, las instancias de coordinación y cooperación política a nivel regional. Tenemos antecedentes con avances y límites. Creo que hay que volver a poner de pie la UNASUR, que las derechas intentaron destruir cuando Bolivia asumió la presidencia pro-témpore. Tenemos la CELAC, ¿sí? que es una OEA sin Estados Unidos, son los 33 países de América Latina, ¿sí? todos los países de América menos Estados Unidos y Canadá, y que me parece que con esas herramientas tenemos el proceso del ALBA también, ¿no? un ejercicio de integración, de cooperación económica y política en los países de la región. Me parece que tenemos también un recorrido en los últimos años, tenemos que hacer balances críticos de cuáles fueron los alcances y límites, pero es imperioso reconstituir esas instancias de integración regional para avanzar en cosas muy concretas que redunden en, como decía Andrés en el bloque anterior, volver a sembrar la esperanza. ¿Por qué no discutimos en vez de cada país en solitario con el Fondo Monetario Internacional cómo pagamos nuestras deudas imposibles? No discutimos una unión monetaria. ¿Por qué no discutimos entre nosotros un Banco del Sur para nuestras necesidades financieras? ¿Por qué no discutimos una red de infraestructura que, entre otras cosas, tenga conectividad de fibra óptica sin depender de quién nos va a vender el 5G, si Estados Unidos o China en las, próximas, eh, en las próximas licitaciones públicas de cada uno de los países. ¿Por qué no discutimos, lo decíamos antes, con el tema del litio y los otros recursos estratégicos? ¿No nos posicionamos como región en vez de competir a ver quién le da más concesiones a los capitales extranjeros? ¿Por qué no volvemos a poner de pie el Consejo Sudamericano de Defensa? Hoy Estados Unidos está discutiendo la ampliación de la OTAN, es decir, el brazo del imperio para, a, para sojuzgar, para disciplinar a los no alineados. Está discutiendo incluir a Suecia y Finlandia. Bueno, ¿por qué en América Latina no ponemos de pie mecanismos de defensa que no sean el TIAR que impuso Estados Unidos en 1947 para defender sus intereses? Que defiendan la soberanía, los recursos, los territorios y las decisiones soberanas que tomen los países de la región. Ahí les tiré cinco o seis cosas de iniciativas concretas que redundarían en mayor soberanía, en mayor infraestructura, en mayor inversiones sociales, en mayor conectividad, en una defensa de nuestros recursos, de los bienes comunes de la tierra. Y me parece que eh, si avanza América Latina con todas esas cuestiones, va a poder atacar directamente uno de los mayores problemas que tiene, producto del capitalismo y del capitalismo dependiente, que es que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta Tierra. ¿no? Y este es un tema que hay que abordarlo, que hay que explicar cuáles son sus causas y que hay que atacarlo porque si no el peligro es que por ser demasiado cautos, por ser demasiado temerosos, ¿sí? terminemos barridos por los candidatos que desde los sectores de poder nos quieren imponer, los candidatos de la antipolítica, los candidatos de la ultraderecha que quieren que, regresemos todavía mucho más atrás de lo que supimos ganar en los últimos 20 años en, en la región. Así que los desafíos son, me parece, enormes, pero tomo, tomo para cerrar, Juan, eh, Juan Ramón, lo que decías de recuperar nuestras luchas históricas, nuestras luchas de resistencia de los últimos 500 años, y sobre esas luchas trazar un, un, un horizonte de, de, de, de utopía, un horizonte de proyectos a futuro que coordinen las luchas anticapitalistas y antiimperialistas con la necesidad de construir otra sociedad, un, un, un socialismo también distinto a los socialismos existentes en el siglo XX, pero que recupere esas experiencias para construir sociedades donde entremos todos. Bueno, creo que hemos hablado de un amplio espectro de, de situaciones geopolíticas, existenciales. Yo, yo percibo un poco sobre lo que planteaba al principio del bloque Juan Ramón, que tenemos un un problema mental de superestructura colonizada desde hace siglos ¿no? en América Latina y que para conformar un espacio propio bien, bien hegemónico, digamos, en la región y con una identidad propia, tenemos que abarcar el tema de, de, o, o romper con ese colonialismo cultural. ¿no? Esto es bien... y que responde además a un lineamiento por interés o por convicción, responde a los lineamientos geopolíticos de Washington. Y Entonces yo, lo que, lo que yo no noto, desde la izquierda por ahí hace mucho, hace décadas, desde los 60 por ahí, venimos diciendo que el imperialismo está en declive, que Estados Unidos está en la fase terminal del capitalismo, yo no siento que esté tan en declive, tal vez sí es cuestionado por China, por Rusia, por la aparición de un mundo multipolar en el que pierde influencia, pero el presupuesto militar de Estados Unidos todavía es... No me acuerdo el número exacto, por ahí ustedes lo saben. 700, 780 mil millones de dólares. Claro, sí, o, ojo, Andrés, estoy de acuerdo con vos, pero Atilio Verón siempre dice una cosa es ver el declive estructural de Estados Unidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero justamente en las fases de declive de los imperios es donde se vuelven más agresivos. Entonces el aumento sí, sí, sí, del presupuesto pero no, no militar... Siento, no siento que haya una sociedad global, digamos, o del mundo occidental, si querés, de, la, de, la, de las clases que, que establecen las normas de la opinión pública en el que los parámetros de la cultura estadounidense estén en contradicción. La gente Absolute. sigue queriendo ir a Estados Unidos, los chinos uh -huh. quieren ser supermillonarios, todos queremos acceder a los niveles de consumo del primer mundo, entonces me parece que mientras estos patrones culturales sean los hegemónicos y el paradigma al que aspiramos, digamos, las clases medias, del, del mundo occidental, no siento que esté en entredicho, porque evidentemente mantiene el paradigma de la sociedad y sigue siendo esa sociedad de consumo y del primer mundo que vemos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en ese marco, ¿cómo, cómo consolidamos una identidad propia desde América Latina? Es un enorme desafío, obviamente, pero sí siento que hay una, una clase oligárquica que es la que, la, que, la que está dominando, por lo menos en este momento, los hilos, los hilos de esta disputa y, y los está imponiendo y tiene una hegemonía claramente establecida desde mi perspectiva. Me pareció una charla súper interesante, Leandro. Te agradezco muchísimo y, y nos vamos con Juan Ramón Estudios. Te mando un abrazo grande. No, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias por las reflexiones, Andrés. Yo creo que queda eh, pendiente una larga lucha cultural. Creo que eh, la primera gran batalla que la humanidad tiene que librar es precisamente la batalla por la solidaridad, por la capacidad de sobrevivencia, de preservación de la madre tierra, de la Pachamama. Eh, yo creo que esa es la gran batalla. Eh, el gran enemigo el gran adversario es este, eh, esta adicción compulsiva del consumo el de, el de trepar rápidamente no es cierto la escala hegemónica civilizatoria y entonces olvidarnos del resto yo creo que hay, hay no solamente una batalla histórica por los grandes eh, eh, por las grandes aspiraciones de convivencia pacífica en, en las sociedades pero también hay la imperiosa necesidad de pensar un mundo sin guerra, un mundo más estable, un mundo mucho más eh, integrado y no un mundo tan competitivo que nos está llevando a las, al medio, umbral de la catástrofe Ramón, nuclear. Y en medio, perdón Juan Ramón, en medio de, de que los seres humanos damos esta, estos debates y estas discusiones tan válidas, la verdad, yo no sé si el planeta aguanta o cuánto Exacto. aguanta, que es un elemento, elemento fundamental. ¿no? Así sí, para estoy, estoy de acuerdo con ustedes para terminar también con una con una mirada un poco más esperanzadora. No solo las luchas en, en América Latina siguieron marcando el pulso en los últimos años de esta necesidad que comparto con ustedes de construir, digamos, una, una cultura eh, no colonial, sí, una cultura de, de que sea crítica del consumismo, que no sea solo aspirar a consumir como consumen las clases medias en los países centrales, Creo que en Estados Unidos también está emergiendo en los últimos años una conciencia de eh, una crítica a esa acción imperial, una conciencia de que el capitalismo produce estos desastres, es decir, por abajo, en general no se suele ver, pero la posibilidad de discutir eh, el socialismo en Estados Unidos, que parecía algo vetado hace décadas, lo estamos viendo en los últimos años. Es decir, la candidatura de Bernie Sanders... Más allá de que es una, una socialdemocracia, si se quiere, de izquierda, pero el poder discutir el socialismo y el tener incluso dentro de la Cámara de Representantes muchos sectores que eh, representan a estos jóvenes de estos sectores es muy importante. Hay un creciente proceso de lucha de los trabajadores, es <risa> decir, de sindicalización en empresas como Amazon, que esto era impensable hace unos años. Entonces me parece que también hay, hay, un, hay un proceso por abajo en Estados Unidos de discusión del de capitalismo, del imperialismo, de eh, esta crisis medioambiental que vivimos, es decir, ¿hasta cuándo resiste el planeta Tierra con estos niveles de, de consumo? Y me parece que unir esas luchas, como hicimos con el ALCA, yo recuerdo que en el no al ALCA no solamente éramos un montón de sindicatos y organizaciones de América Latina, sino que participaron muchas eh, organizaciones hermanas de Estados Unidos para decirle no a ese proyecto del imperio norteamericano. ¿no? Así que me parece que también para poner una, un, un tono un poco más sí, esperanzador, sí, sí. no veamos solo todo lo que está mal, que es un montón, sino también las tendencias sí, estamos, que hay sobre cómo superar estamos, esto. Estamos muy desesperanzados, así que también es una tarea para Coordenada Sur, Juan Ramón, levantar la esperanza. Así es, así es. Claro que sí, nos vamos a ocupar de eso en los próximos programas. Le, les quedo... Eh, infinitamente agradecidos a ti Leandro, éxitos en las próximas publicaciones, nos vemos en Ciudad de México y también a ti Andrés, muchas gracias por el acompañamiento y las reflexiones, a ustedes queridos amigos, amigas les quedamos también agradecidos por su atención y nos vemos el próximo domingo en Coordenada Sur una mirada distinta que trata de lograr eh, mejorar por supuesto las reflexiones que un mundo convulsionado y aparentemente desesperanzado. Hay esperanza y la lucha es el primer paso.